Bueno, ya de manera consensuada el sindicato seccional San Francisco de Macorís, la Asociación Dominicana de Profesores, acordamos mediante la última asamblea de este año 2022 la finalización del año escolar, eh, o sea del primer periodo ahora eh, para el 16 de diciembre. Finalizar con todos los procesos, entiéndase ya lo que es la parte de la calificación que lleva por ende el registro de grado que aún no ha llegado todavía. Es una variable que nosotros no controlamos desde aquí, pero que siempre abogamos para que lleguen a tiempo y nosotros poder eh, darle feliz término a lo que es el primer eh, cuatrimestre de este año lectivo 2022-2023. Por consiguiente, siempre las autoridades han colocado un calendario extensivo, eh, algo que ya en esos días... No tiene nada que ver con prácticas pedagógicas porque el mismo diario Vivir va dando de qué hablar, se incrementa lo que es el tráfico y todo eso y obviamente eh, la situación de abrir un centro educativo no es la más recomendable ya en esos días que obviamente en años anteriores ya hemos salido de las aulas. O sea que el 16 fue la fecha que el sindicato aprobó para los docentes ya eh, retirarse por lo que queda de año. Eh, un tanto abusiva, eh, si se quiere decir, y muy extensa, porque en verdad no se corresponde, aunque siempre ellos convocan para esa fecha anteriormente, pero siempre nosotros tra tratamos de eliminarle la carga al maestro, que es lo que tanto necesita.